Había concertado con dos amigos míos una excursión para el domingo, pero, de forma completamente imprevista, me quedé dormido y no aparecía la hora en que debíamos reunirnos. Mis amigos, que conocían mi puntualidad habitual, se quedaron asombrados. Fueron a la casa donde yo vivía. Todavía incluso esperaron allí un rato. Después subieron las escaleras y llamaron a mi puerta. Me asusté. Salté de la cama y no atendía ninguna otra cosa que arreglarme lo más pronto posible. Cuando salí por la puerta, vestido de arriba abajo, mis amigos, visiblemente asustados, se apartaron de mí dando un paso atrás. «¿Qué es lo que tienes detrás de la cabeza?» exclamaron. Yo ya había sentido, desde que me desperté, algo que me impedía inclinar la cabeza hacia atrás y ahora busqué a tientas con mi mano aquel obstáculo. En el mismo momento en que mis amigos, que ya se habían repuesto un poco, exclamaban, «Ten cuidado, no vayas a hacerte daño», agarré detrás de mi cabeza el puño de una espada. Mis amigos se acercaron me hicieron un reconocimiento. Me llevaron a la habitación, me pusieron delante del espejo del armario y me desnudaron la parte superior del cuerpo. Una espada de caballero grande, antigua, con empuñadura en forma de cruz. Estaba clavada hasta el fondo en mi espalda, pero de tal forma que la hoja, incomprensiblemente, se había deslizado justo entre la piel y la carne y no había causado ninguna lesión. Tampoco había ninguna herida en el punto del cuello por donde había penetrado la espada. Mis amigos me aseguraron que en aquel punto, que estaba completamente seco y sin sangre, se había abierto la raja necesaria para que por ella pasase la hoja. Y cuando mis amigos se subieron a unas sillas y fueron sacando lentamente, milímetro a milímetro, la espada, no brotó sangre alguna y la hendidura del cuello se cerró, dejando solo una raja casi imperceptible. «Aquí tienes la espada», dijeron mis amigos tendiéndomela entre risas. La sopesé con ambas manos era un arma preciosa que bien podía haber sido utilizada por los cruzados. Entonces, ¿quién toleraba que antiguos caballeros anduviesen correteando por los sueños, blandiendo irresponsablemente sus espadas, clavándolas en durmientes inocentes y no causando heridas graves, simplemente porque sus armas probablemente resbalan en los cuerpos vivos, y también porque hay amigos fieles detrás de la puerta que llaman a ella dispuestos a prestar ayuda?